que se ven las las la ausencia del, del poder está llegando y la humanidad está llegando el hombre a su a su entorno o sea que ya la superioridad y el poder eh, está eh, llevándote a la categoría de humano señor presidente aún usted es el presidente y yo creo que no podemos eh, Perder todo lo que se ha logrado, porque siempre ha sido buen crítico de, de Danilo Medina, pero no podemos ser ciegos y no podemos ser eh, hasta cierto punto, no podemos ser actuar como ellos, sino ser claro. Danilo Medina hizo un, un gobierno donde hay muchas luces y hay men, hay más luces que sombras en su gobierno, pero eh, el final dice mucho y el final... Parece que nos da la verdadera realidad del ser humano que es Danilo Medina Sánchez. Bueno, eh, yo imagino que Danilo Medina, actual presidente, ¿verdad? Hasta el domingo, para hasta las horas de la mañana, pues ya tendrá eh, o ha pensado en que eso es normal, comenzar a experimentar la soledad del poder. Ocho años en el gobierno y ya el domingo, a partir de las 10 de la mañana, pues se despedirá eh, del gobierno reiterar que durante ocho años estuvo al frente de los destinos de este país. Así que esa es la soledad del poder y danilo como un hombre inteligente asumimos nosotros que nos sabrá de sobra. Mira, Sergio, esta, este cambio de gobierno va a tener eh, muchas cosas interesantes y una de ellas es que en muchos años de la historia democrática de este país va a recibir una comisión del más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay varias lecturas que se la ha estado dando a esta visita, que el próximo domingo estará presente en la Asamblea Nacional, ¿verdad? cuando se le coloque la, la ñoña. La ñoña, como se diría, se diría en el algo popular, a Luis Abinadería, la presencia de Mike Pompeo, eh, secretario de Estado de los Estados Unidos. Que no es cualquier cosa, papá. Es el y además, además, acompañado, también vendrá un subsecretario de Estado de, de los Estados Unidos. Al alrededor de 30, de 30 más, personas, nada, una delegación de 30 nada, personas, Víctor. Nada más y nada menos, pero esta, esta, estos sí, es Estado figura de la política norteamericana, el gobierno norteamericano encabeza esta comisión de muy pero de muy alto nivel que estará en el país y estará presente en este cambio de gobierno. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos es el responsable en estos países del área de exterior, a lo que es la parte y sobre todo de la corrupción en estos países eh, eh, al cual nosotros pertenecemos. Recuerden recuerdan ustedes, que Estados Unidos ha estado pendiente, sobre todo el trato que se le ha dado a los actos de corrupción en los últimos años, específicamente a lo, a lo que ha pasado con este escándalo de Odebrecht, donde hay que decir que los Estados Unidos no han estado conformes eh, ¿Con, con el trato que se le dio al manejo de Odebrecht. Esto tiene varias lecturas. Lo primero es, eh, si se quiere, no presionar, pero sí estar pendiente, que el país sepa que se está pendiente sobre el manejo que se le esté dando a los actos de corrupción en la República Dominicana. Y una segunda lectura es serio, recuerda la importancia que tenemos nosotros como país, para los Estados Unidos, como nuestro principal socio en Estados Unidos, es donde está la diáspora, eh, que es responsable eh, de que lleguen las divisas, a República Dominicana, donde está la mayor cantidad de dominicanos es en Estados Unidos. Lo que nos convierte a nosotros, sin lugar a dudas, como nuestro principal socio económico, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, ¿qué pasa, Sergio? Para nadie es un secreto, esas relaciones durante el gobierno de Danilo Medina, estos ocho años, experimentó cierta debilidad, porque Danilo exhibió un mayor acercamiento al gobierno de China que ha estado como la hormiga, ¿verdad?, acercándose, acercándose y ofreciendo cosas. Entonces, eso despertó cierto interés en el gobierno que entrega la misma medida el próximo domingo, y eso sin lugar a dudas que ha preocupado a los Estados Unidos de América. Entonces, otra de las lecturas que se le da a esa visita de alto nivel que estará el próximo domingo presente, es una manera de consolidar y fortalecer las relaciones norteamericanas con la República Dominicana diciéndole estamos aquí y somos su principal socio económico de manera que esto debe volver debe regresar lo que no pasó en los ocho años de Danilo <coughs> Medina que tengo entendido que solamente eh, en estos ocho años se tuvo un solo contacto y fue cuando se juntaron aquí en la Florida eh, en un encuentro una reunión que, hubo, que fue la única la única vez que Donald Trump y Danilo Medina se, se, se juntaron en algún lugar. Entonces, esas relaciones definitivamente se debilitaron durante el gobierno de Danilo Medina, algo que no es para nada agradable para los Estados Unidos de Norteamérica, y sobre todo ese acercamiento que hemos tenido nosotros con China. Así que <coughs> entiendo yo que esa visita, esa presencia de estos dos funcionarios del más alto nivel, del gobierno de los Estados Unidos que preside Donald Trump, obedece a esa situación. Primero a que se consolide nuestra relación con los Estados Unidos de Norteamérica y que puede y debilitar, ¿verdad? Esas relaciones que sin lugar a duda en estos ocho años de la Medina, pues eh, se tuvo un acercamiento más a China que a los Estados Unidos. Sí, Así que, que recordarles que aquí alrededor de unos tres y pico millones de, de personas, de 10 que somos yo, once. Eh, dependen de manera directa pero, de, pero la, de, la, de los pero, Estados Unidos. O sea que, precisamente hay razones eh, de sobra para entender eh, que es una especie de recordatorio de los Estados Unidos a nuestro país eh, de por qué debemos seguir consolidando nuestra relación. Óyeme, la mayor... Eh, este, decía Altanás Salazar, y le hablo, ¿te acuerdas que leíamos el tweet de Adán Salazar? ¿Por qué? ¿De qué vive este país? Pues, no es nada más y nada menos que a las divisas que mandan los dominicanos, la diáspora que vive, sobre todo en Estados Unidos de Norteamérica, que es un, un, un número significativo de dólares diarios y mensual y anual que entra a este país por concepto de los dominicanos que viven en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que yo entiendo que, esa, que la presencia, básicamente de esa comisión de alto nivel de la República Dominicana el próximo el domingo, es para solamente recordárselo, recordárselo al gobierno dominicano que presidirá Luis Abinader, recuerda que ayer, ayer comentábamos nosotros, que este gobierno de Luis Abinader pues, se nota, se avizora, que va a tener un acercamiento, eh, eh, que va a estar de la mano con el gobierno de los Estados Unidos de América, y nosotros decíamos, no, no va a ser para menos, porque Luis Abinader en ese sentido está claro, así que Sergio Romero, amigos televidentes el próximo domingo se instalará el nuevo gobierno que estará presidido por Luis Abinader reiterar eh, acción esta que ha creado grandes expectativas, lo que hasta cierto punto puede ser peligroso, mientras la mayor expectativa usted crea eh, y ya tal vez en la práctica, en el accionar no pueda llenarla, pues eso puede tornarse un poquito peligroso, así que esa es la situación con respecto a lo que será el próximo domingo, el cambio de gobierno ¿Dónde presidirá y asumirá ya eh, la responsabilidad de los destinos de este país? Luis Abinader. Hay que tener un poco de esperanza porque eh, hemos, eh, es, eh, Luis Abinader es el primer eh, me, eh, presidente economista que tenemos, el primero los demás han sido más políticos para... suma su, eso a las grandes, fíjate, a las grandes sí, expectativas que se crearon. Claro. y fíjate cómo Luis Villarreal ha ido estructurando un gobierno aplaudido por mucha totalmente gente totalmente diferente a lo a, lo, a lo que a los otros eh, pero también que hemos visto serio, nosotros. Pero, pero también serio dejando haciendo bien visto a mucha gente sí, es sí, bueno sí, y sí. es malo? es bueno y es malo porque no podemos jugar nosotros, tal vez que la primera oposición es que no hay cama de... para tanta gente, lo que no hay Oye, gente. te quiero decir...